el canal, esta vez estamos jugando Rainbow Six Siege esta vez eh, probando el nuevo modo Se sacaron we've voy a ver si lo pruebo ya lo había probado pero no lo jugó muy bien no que cerca yo me llenado rápido eh, ¿por qué se lo echan? Este modo se trata más de asegurar como una cápsula que te da. Eh, que es el, el objetivo principal. Matar a todos los enemigos y asegurar las alas. Porque las alas pues te dan. No sé, eso que te avisa. Es como una alarma. Te avisan si. o oh, te avisan si hay un enemigo ahí que son en esas son alarmas eh, Esas aseguras son como una, sal, como una alarma que se ve ahí. Las alarmas que se ve aquí, que está aquí a la derecha de él. La que ya aseguré, la que ustedes vieron ahí, fue la que yo aseguré. Esas son las alarmas. este mono está cool está cool me gusta me gusta te dan a escoger a estos personajes vamos a ver a vigil es que ya voy probando personajes por cada personaje pero al azar entonces vamos a empezar con vigil luego con si da tiempo Urela, luego maestro luego ali Luego, es que la cápsula se puede mover, entonces los que menos me gustan sería para pues, ya esta, esta, ya que se mueve, si mueven la cápsula, por pues, gusto que eso ahí, solo lo gasto, entonces no me gusta mucho usarla. ¿Vieres no usar a ellos? Que se mueven de lugar y no es nada de meter solo los refuerzos, solo que aquí ya no se puede poner refuerzos ¿Ve? Un en la cápsula sí se puede mover la cápsula Esto es lo malo, ¿sí me si me pongo aquí, si me a venir aquí Porque tengo esta ventana, esta y la de abajo se si tienen por acá Pero bueno, ellos me... ¿Esto no se estar ahora? ¿Estás seguro? We're changing the plant's position. The warband eliminated our carrier. The enemy has found the container location. They watch from the sky. You've been spotted. You're being tracked. Don't let them unlock the container. No. They're watching from above. me meto con la guardadora. voy a bordearles técnica Mu muerto ¡Vámonos! Para tu casa, tu papi, muñeño. Yo no sé que era compu, pero que si con un palito no le disparo, hubiera enredado el aquí. Echa 3, si, 3. Sustir ese combustible, voy a por allá. El... Luego. Flores tampoco me gusta mucho, ya que trae. O sea, en este modo. En sí, Flores me gusta bastante. Yo lo he probado en campo de manobras porque soy pobre y no tengo para probar pastel. Entonces, por eso. Yo. Eh, lo, al probarlo aquí, solo tienes un tiempo de 10 segundos para llegar ahí y disfrutar. Pero por gusto vas a gastar las cargas, ya que no tienen como... Robin, si no está ahí donde no, lo estés lanzando, entonces probablemente... Que, en cambio, si estás en... Es una en partida rápida, o igualada, o igualada... Se te las partidas son de bombas, real y asegurar la zona. Y por eso, yo... Es esto, ¿verdad? Alarm room ready and armed. Keep her in the alarm room. I'm going I'm going to get the alarm room. No! Es lo, lo malo. Te rompe ahí. Uf. Se lo he hecho. Uno, uno, oh, uno contra And uno. uno. Oh, Buena Buena, chaval, Gigi. Ah, la ganamos, Gigi. Entonces, Gigi. Ah, la voy. Gigi. Bueno, chicos, esta era una partida más para mostrarles cómo era el, prácticamente el modo, pero cómo es. Voy a dar mis opiniones. Mi opinión es que me gusta mucho el modo. Es, me gusta de la sobrar zona de la alarma, me gusta bastante. Eh, sinceramente, vi el modo, le doy un 10 de 10. Lo malo de que muy pocos agentes Eso sea, lo malo Pero aún así un 10 de 10 Y ahí no hay muchos que Que me gusten Entonces En sí, en lo malo me gusta Lo malo es que trae muy pocos personajes Entonces chicos, ya saben Dejen su like, suscriban, se compartan Activan la campanita No olviden seguirme en mis redes sociales Que les estaré dejando aquí abajo Y... Nos vemos en la próxima. Chao.